Hora del té. Lucy, ¿a dónde vas por este mundo lleno de flores marchitas? Lucy, tan aromática como siempre, como una rosa blanca en un velorio. Preocupada porque el tiempo siempre le deja una de otra margarita marchita por donde solía caminar. La otra vez encontró una margarita debajo de un puente a la hora del té. Estaba un poco ahogada por tanta agua que corría por ahí. Lucy tan bonita como siempre, como una flor del campo, preocupada porque a la vuelta de la esquina encontró otra vez a una margarita siendo acosada por abejas, que solo querían su anhelado polvo. En la hora del té se ponen violentos y de vez en cuando le roban sus pétalos blancos, pobrecitas aquellas margaritas marginadas, maltratadas y marchitas. Lucy tan brillante como siempre, como un girasol en la hora del té, preocupada porque el té sabe amargo y ella es tan brillante que se pregunta por qué suceden tantas cosas feas en el mundo, buscando el azúcar, se topó con un gusano a la vuelta de la esquina. Lucy tan viva como siempre, como una flor de sakura, preparada para volver a florecer en otra vida, sin té, sin hora o azúcar. Lucio, ¿a dónde ibas? Este jardín está lleno de flores bellas. No puedo creer que seas otra más del montón.